El único gran sueño. absolutamente nada existe, ni siquiera el vacío. No existimos nosotros ni nada de lo que nos rodea. No existen los átomos ni las moléculas, no las galaxias ni los sistemas solares, no lo abstracto ni tampoco lo concreto. No existen las plantas ni los animales, no los mares ni los colores, no las virtudes ni los errores, no existe el tiempo ni las costumbres ni la historia de nada ni de nadie. No existimos nosotros, los humanos, ni nos cubren los cielos que tampoco existen, ni tierra alguna nos alberga, ni ningún Dios nos protege. Es imposible intentar explicar la teoría de la inexistencia absoluta. Puesto que no existe la forma de probar que absolutamente nada existe. No se trata de un acto de fe como tampoco de convicción o creencia. Es tan solo una teoría, es anónima, está allí. Para que la tomemos o la dejemos, pero sea lo que fuera que decidamos hacer, sería conveniente que podamos continuar sintiendo esta ilusión de estar vivos. Los misterios de lo desconocido para el hombre no existen. El hombre es el único ser que cree desconocer cosas porque cree conocer otras, cuando en realidad se equivoca en ambas apreciaciones. Se trata de temas como el de la existencia, el tiempo, el espacio, la eternidad, la vida, la muerte, el infinito, somos tan solo los protagonistas de un inmenso y único sueño. Un sueño eterno. Un sueño sin tiempo. Cuando soñamos, vivimos nuestros sueños como una exagerada y a veces grotesca realidad. Pero al despertar descubrimos el engaño al que hemos sido sometidos por nuestra propia naturaleza. A veces alegre y otras tristemente pero casi siempre encontramos que los mismos hacen referencia a nuestras propias vivencias de la vida real, la que nosotros creemos que existe. Nuestros sueños son el lugar donde nosotros armamos la telaraña de nuestras vidas de acuerdo a nuestras propias necesidades y sin ningún tipo de conciencia sobre ellas. Un eterno sueño no soñado por nosotros es lo único que existe. Es un sueño único, es lo único que hay. ¿Qué es lo que diferencia a nuestros sueños, los sueños humanos, de este único y gran sueño que nos estaría haciendo creer que vivimos una vida que no existe? Este gran sueño es todo lo que hay, hubo siempre y siempre habrá. Existe por sí solo sin que nadie lo sueñe. Por eso es que no tiene comienzo, tampoco final, porque nadie ha debido dormirse para que comenzara, y nadie nunca de él despertará. Todas las complicaciones de la vida serán solo dentro de mí, el cual, como ya hemos dicho, no existe. No es nada, puesto que no hay siquiera quien lo esté soñando. La nada es demasiado simple para aceptarla tal cual es, para aceptar que la nada es todo lo que hay. Durante un infinito número de años, palabra inventada por los humanos como medida del tiempo, este sueño soñó cosas como rocas, planetas, estrellas, espacios, nubes, soles, vientos, aguas, tierras en sus diferentes formas, cráteres, montañas, volcanes, islas, continentes, y soñó con cantidad de diferentes situaciones entre las mismas, hasta que se produjo una primer mutación importante en aquel sueño, la aparición del color verde. Y así fue como el sueño se vio entretenido durante unos cuantos millones de años más, soñando con prados y valles y algas marinas, y disfrutó soñando de los árboles crecer y dando sus frutos, y soñó con jugosas verduras y frutas, y con coloridas flores, y continuó soñando durante mucho tiempo, sin tiempo, con todo lo que el hombre dio en llamar como los primeros vestigios de seres animados, la vida vegetativa. Luego hubo una nueva mutación en el sueño, este comenzó a soñar con peces y pájaros, y luego una tercera, soñó con animales terrestres, hasta que se produjo en el mismo, la última de sus mutaciones, la aparición del hombre. Pero esta última mutación traería un cambio muy importante, que el sueño introdujo con la creación de su nuevo personaje. Se imaginó se soñó un ser con conciencia, con alma, sentimientos, inteligencia. ¿Y qué era todo esto? Nada. Nuevas características inventadas y aparecidas en el nuevo personaje del sueño. Recordemos que este sueño que nadie está soñando es un sueño muy sofisticado es un sueño muy superior en calidad y sofisticación al que nosotros creemos estar soñando en nuestra vida cuando nos vamos a dormir. Así fue como el sueño creó un ser con espíritu, capaz de razonar y desarrollarse, hasta el punto de poder superar al propio sueño que lo creó y así poder taparlo, esconderlo, convertirlo en inexistente, para poder él, el hombre, existir, y así perdurar y convertirse en el dueño de la creación, ayudado por un Dios nacido de su propia necesidad, para poder sepultar definitivamente su verdadero y único origen, este único gran sueño pero en los últimos tiempos ha ocurrido una quinta mutación, la que amenaza al hombre con abrir aquella sepultura y descubrirlo. Entonces el hombre supundirá, salvo que decida enfrentar su verdadero destino, el destino de no ser nada, el destino de formar parte de la nada total, ...la que siempre ha estado y siempre estará... ...la que no necesita creador... ...pues no hay lo que crear... ...la que simplemente está allí... ...sencilla, monótona, estable... ...sin la necesidad del más mínimo cambio en ella... ...pero la única real... ...esta nada total... ...flota en una absoluta soledad... ...ni el átomo o molécula más pequeños podrían reconocer su existencia, puesto que no existe. Es ella sola, flotando en un espacio inexistente, aceptando y reconociendo su única y solitaria realidad.